Que el viento sople muchas veces, que no me permita dormir. Así pensar en ti tantas veces, cuantas el viento no me deje dormir. Esta noche no he dormido, ha sido una noche de viento soplaba y sonaba como un lamento que nochecita que no fue un tormento porque eso me ha permitido en compensación haber pensado en ti fuertemente haberte deseado en la distancia haber visto las estrellas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 Dormir, ya dormiré cuando me duerma, cansado de besarte y de quererte, todo ha sido un sueño, no me despierten, he disfrutado de tus caricias, te he amado Dios, qué delicia. Adoro el viento, pues sus lamentos me proporcionan bellos momentos.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 me proporcionan bellos momentos Que el viento sople muchas veces Que no me permita dormir Así pensaré en ti tantas veces Cuantas el viento no me dejé dormir